Déjenme quitar un mute. Ya, perdón, ¿eh? estaba, estaba online, les había puesto mute por el ruido de la máquina. Listo, perdón. Bueno, entonces eh, la sesión de hoy tratará más sobre cortes láser, sobre cortes en dos dimensiones. Entonces básicamente les voy a explicar, retomando lo que vimos en la clase anterior, de cómo ex, eh, extraer las líneas y llevarlas directamente a, a un software de control, como sería... Eh, AutoCAD o en otros casos podría ser Illustrator o eh, CorelDROM, dependiendo la máquina el sistema operativo que tenga. Eh, a partir de eso, pues, es el controlador de la máquina y ahí es como arrancamos. ¿no? Entonces, la sesión de hoy nos cambiamos de sede. El lugar de la sesión es justamente el laboratorio en donde están las máquinas láser. ¿no? Entonces, ahorita les voy a ir indicando más o menos parte para, por parte cómo es. En general. Eh, todo nace, como les digo, de un dibujo en vectores De algún elemento de tres dimensiones que llevamos a dos Con, con la metodología que seguimos la sesión anterior Entonces a partir de eso, que les, les voy a compartir esa imagen ¿no? Nosotros podemos empezar a trabajar En el caso de una de las vistas, ustedes van a ver AutoCAD directamente ¿no? En el otro irán viendo Rhino ¿No? Digamos que la, la base fundamental de cómo enviar a y cómo empezar a, a mandar los archivos preparados a una máquina son justamente de esta manera, ¿no? Eh, lo que tienen que tener es un recuadro en donde sale una hoja. El tamaño de la hoja, digamos, del papel, es justamente el tamaño del material que voy a utilizar. Para el caso de Fab Lab México, nosotros contamos en este momento con tres máquinas láser. Una de 60 watts, una de 80 watts y una de 130 watts. Ahora les explicaré las tres máquinas. En realidad la de 60 y 80 son prácticamente iguales. La cama que utilizan de corte es una cama que tiene 90 x 60 centímetros. Es una cama de tamaño mediano. La de 130 watts que tenemos tiene una cama de 1.25 x 2.50 metros. Es mucho más grande, ¿no? Eh, pero bueno, como les platicaba o les planteaba, nosotros vamos a tener un recuadro. El recuadro significará el tamaño óptimo de mi dibujo. Y yo voy a mandar a imprimir, literalmente, como si estuviera mandando a imprimir en una impresora de papel y de tinta. Voy a mandar a imprimir mi dibujo vectorial y este va a hacer que... Eh, pues que la máquina láser lo, lo continúe, ¿no? Entonces, voy a pasar la cámara a esa sección, voy a dejar el screen share, ¿de acuerdo? Y me voy a, tra bueno, voy a mover la, las cámaras de las, de las dos computadoras para allá para que puedan ustedes ver. Si tienen alguna bronca, avísenme, eh, por favor, porque voy a estar volteado, entonces necesito que activen el sonido si necesitan decirme algo, por favor. ¿De acuerdo? Vamos pues. Entonces... quitamos el screen share y vámonos con las cámaras para allá de acuerdo entonces las dos máquinas que tienen enfrente de ustedes son justamente dos cortadoras láser son las dos, la de 60 y la de 80 watts que les estaba comentando Subo un poquito más la cámara para que puedan ver las camas. Ahorita se los explico. ¿De acuerdo? Ahí. Uh. <ríe> Perdón. Colocar la cámara acá. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí. Un segundo. Lo voy a colocar de esta manera para que ustedes puedan ver. ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? La cama es una cama metálica, nosotros vamos a tener un material, en este caso el material es MDF, es un aglomerado de madera de 3 milímetros de espesor, ustedes pueden cortar cartones o varios materiales en estas máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, el corte lo ideal es traer el material ya preparado de la dimensión que ustedes lo van a utilizar, ¿no? Cartones, pieles, eh, papeles algunos corrugados y algunos plásticos se pueden cortar en más de acuerdo entonces ustedes van a agarrar el material lo van a colocar en la cama no van a hacer un poco más con las con las cámaras porque quiero que vean eh, y en realidad el control es un control muy simple de acuerdo los paneles que están a los lados eh, de las máquinas son básicamente el controlador de estas no entonces ustedes envían el archivo de vectores directamente a la máquina tiene una conexión por cable y, de tal manera, ustedes van a ver literalmente el nombre del archivo que ustedes enviaron en la pantalla. Una vez que revisan todo, ustedes colocan y, y preparan la máquina y se hace todo. No, ahorita les enseño el interior de la máquina. Al final, el controlador es muy simple. Tengo un controlador que sube y baja, que en este caso sería un Z, que en realidad es nada más para poner la distancia del láser adecuadamente, la distancia del material sobre la cama metálica. En segundo lugar, tengo los ejes Y y el eje Z, Perdón X. Entonces, Y y X son los que van a controlar absolutamente todo, todo mi, mi control. Entonces, tiene una barra, está colocado el láser en una punta, ¿no? Esto corre hacia acá en el eje Y y el cabezal se mueve sobre el eje Y para entrar en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, los cortos son continuos. De acuerdo a la limpieza del dibujo, tal cual hemos ido, he venido trabajando hasta ahora, ¿no? De tener polilíneas cerradas, polilíneas continuas, todo muy simple y todo muy limpio, ¿no? Entonces, a ver, se alcanzan a ver, ¿no? Voy a mover un poco la cámara, las cámaras, ¿de acuerdo? Aquí ustedes alcanzan a ver el interior... En el interior se ve todo el movimiento, ahorita hablaré con la otra pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, es un, es un mecanismo bastante simple, ¿no? No tiene mucho más detalle que el, que la potencia del láser, ¿no? Si lo alcanzan a ver ahí, ¿de acuerdo? Es la cama metálica, el material y el resto del objeto. Voy a venir para acá. Vale, pues. Entonces, básicamente los controladores de estas máquinas terminan siendo los vectores y las variables que tenemos, ¿de acuerdo? Voy a acomodar la cámara, las variables que vamos a tener en estos casos son variables de potencia, o sea, que va del 0 al 100 la potencia del láser y variables de tiempo. Esto quiere decir que el tiempo que permanece el láser en un punto con cierta potencia es el que va a lograr el corte del material, ¿de acuerdo? Al ser así, eh, obviamente la dureza del material, los reflejos que podía tener o la ignición que, pueda, que pudiera tener pueden afectar el resultado. Les voy a enseñar unas hojas ya cortadas. Este es exactamente el mismo material, lo que hicieron aquí fue cortar escalas humanas. Estas escalas humanas eh, se diseñaron en vectores y se mandaron cortar, ¿no? Entonces, el láser cortó completamente la figura diseñada y evidentemente requieren de una precisión, ¿no? eh, Importante. Ahora, si ustedes alcanzan a ver la parte de atrás del material... Pueden ver quemaduras. Esto se da porque varios de estos materiales, al tener contacto con el calor y la potencia del láser, pueden generar ignición y se pueden prender. Entonces, este material en específico, el MDF, va dando flamazos. Ahora, como, el, como la máquina está perfectamente sellada y controlada con un cristal templado, que además evita que los reflejos del láser puedan afectar o dañar los ojos, en ese momento... Eh, máquina tiene una succión, va sacando los humos generados dentro del, del corte de máquina y al tener la succión genera un vacío y este vacío logra que no se prenda todo el material en fuego. ¿no? Entonces, eh, digo, evidentemente es, es, una, es una máquina que siempre tiene que tener cierto control. Eh, tenemos ciertos elementos de seguridad aquí en la zona, tenemos un par de extintores la idea es que cuando se esté utilizando la máquina, tengamos siempre por lo menos una mascarilla cubriéndonos, ¿no? En muchos casos requerimos que entren con ropa especializada, con bata o como bata de laboratorio o con un eh, overall. Todo esto para evitar que eh, la ropa se pueda agarrar en cualquier lugar de las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, sí buscamos que por lo menos, aunque no cortamos materiales tóxicos aquí adentro, hay gente que se la rifa y hace cortes eh, específicos en otros lugares, nosotros no hacemos cortes en materiales tóxicos. Sin embargo, la cantidad de gases que se producen, preferimos que sean controlados con mascarillas. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de protección es básicamente lo que, lo que tenemos. Les voy a enseñar una pantalla de dibujos complejos, que es más o menos lo que acostumbramos a hacer, se si alcanzan a ver la computadora de ahí. Eso es la plataforma de AutoCAD y eso es justamente un dibujo en donde tengo varias opciones. Si ustedes se fijan en el dibujo, lo que ustedes alcanzan a ver como líneas blancas, en realidad es un asurado. Ese asurado es un grabado, como ya se los había dicho. En el caso de la línea roja es donde será el corte. Entonces tenemos eh, cortes completos y asurados o, o grabados, en otro, en otro tono o en otro color, porque va a funcionar como, un, como una escala de tonos de impresión, ¿no? Entonces, digamos que yo básicamente lo que le voy a decir a la máquina es, lo rojo y grábame lo blanco, ¿de acuerdo? Lo que ustedes alcanzan a ver en la pantalla. En realidad no importa que no se vea tan definida la línea, lo que me interesa es que vean la diferencia y el controlador, ¿no? Entonces, en realidad, si se fijan, pues no es algo muy complicado, ¿no? Voy a acercar un poco más las cámaras. ¿no? para que alcancen a ver el objeto ¿de acuerdo? entonces, al final aquí lo que van a hacer es mandar a imprimir, literalmente entonces si yo pongo yo coloco esto y le pongo plotear, imprimir me va a dar opciones de impresión en donde me va a dar distintas me van a venir tamaños, me van a venir este, calidades, etc. ¿No? En este caso me va a salir justamente la máquina como si fuera una impresora, cualquier impresora en mi, eh, grabada en mi, en mi computadora, ¿de acuerdo? Generalmente funciona con una ventana, la ventana elige el dibujo que quiero hacer. Si le pongo una prevista me va a indicar toda, prácticamente una impresión en papel, ¿de acuerdo? La diferencia es que yo en el sistema de floteo, puedo eh, cambiar, digamos, cada una de las potencias que va a tener el, el material, ¿no? Entonces, me da la posibilidad de cambiar las calibraciones del plotter etcétera, ¿no? Y poder poner, la potencia que tendrá el plotter para poder cortar, ¿no? Entonces, son una escala de materiales las que va determinando eh, qué tan potente debe de ser. Déjenme busco nuestro muestrario y se los explico. Pero mañana podemos buscarte. Gracias. Bueno. No me encontraron el muestrario, pero, bueno, los principios son básicamente los que les estoy diciendo, ¿no? Es una, es una variable entre potencia y tiempo, yo lo coloco en la máquina, y de todas maneras, dependiendo de lo que va saliendo en la máquina, yo puedo ir controlándolo ya directamente ahí, en el panel de control, por si viera que no está funcionando tal cual necesito que funcione la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, toda la idea o la intención de estos dos ejercicios que ya hicimos, el del sketch chair, en donde ustedes pudieran tener un elemento ya en, en generado en dos dimensiones, que podamos cortarlos para que vayan haciendo pruebas ustedes de corte en dos dimensiones y podamos ensamblar una silla, ¿de acuerdo? O sea que básicamente lo que ustedes van a hacer en sketch es hacer un corte directo. Básicamente quedaría algo como lo que están viendo en la pantalla, en donde tienen la base de la silla con las patas, las secciones en un sentido, las secciones en otro sentido y la, el lugar en donde te sientas, ¿no? Teniendo como, como terminado una silla. Entonces lo, lo ideal es que para este viernes que sigue nosotros podamos tener justamente toda la prueba de esa máquina eh, ya hecha, ¿no? Elaborada para que puedan tener un modelo ya trabajado de ese tipo, ¿no? Y podamos tener la parte de sesiones de cortes en dos dimensiones eh, completamente cubiertas. ¿De acuerdo? Ahorita lo que voy a hacer es echar a andar la máquina. Eh, lo que me interesa que, vea es, que vean es justamente cómo funciona, ¿no? Que puedan entender cómo se prende y cómo empieza a trabajar. Espera. Le voy a poner mute un segundo y ustedes me indican si el ruido es muy muy fuerte, ¿no? Porque, ¿cómo podría ser? Ya, perdón, ¿eh? Se desconectó un segundo, pero ya estoy de vuelta. ¿No se oye mucho ruido? ¿Alcanzan a escuchar bien? Ah, genial. Gracias, María. Gracias, Fran. Ahora lo vemos, ¿eh? Ya no hay todo para enseñarles más sobre todo en la CG6. ¿Tú a agarrar el que era Ya va. No, pues en realidad solo son las máquinas, Luis. no te preocupes la estamos calibrando para que puedan ver con el funcionamiento completo acercando las cámaras, voy a ir una por una esperen un segundo Si sí, me da, ¿no? sí, me da ¿no? alcanzan a ver la otra genial, qué bueno que les, bueno les guste, es impresionante, ¿no? Bueno, miren, eh, justamente la idea y hasta donde vamos ahorita en, en, en todo el trayecto de los cursos, ustedes ya podrían estar utilizando un láser sin ningún problema, haciendo exactamente lo que acaban de ver y cómo funciona, ¿no? Entonces... Toda mi intención es que justamente en esta sesión práctica del viernes, ustedes eh, puedan ir al lugar en donde tengan acceso a una láser o una cortadora. En el caso de los mexicanos, en la sesión del viernes, nos estuvimos poniendo de acuerdo para que vinieran justamente este siguiente viernes al Fab Lab en México, para que pudiéramos hacer el corte de sus propuestas aquí, y la sesión práctica que tendremos con ustedes la pondremos también online, ¿no? estaremos colgados y estaremos viendo una sesión de trabajo con los archivos que todos hayan hayan hecho en su respectivo lugar con las cortes de láser, ¿no? directamente. Ahora les voy a enseñar la otra, ¿no? el otro láser como les comento es un láser un poco más grande. Okay. No sé si alcanzan a ver ese, ese láser rojo, justamente el láser rojo que están viendo allá. Me voy a ir hacia él y les explico. ¿okay? Justamente la máquina que tienen allá enfrente es básicamente el mismo funcionamiento de las dos azules. La única diferencia obviamente es el tamaño, que ese es un formato muy grande, es un formato de 1.25 por 2.50 y el controlador es un tubo láser que les voy a enseñar ahorita, no vas a Justamente ese tubo, que parecería como de las guerras de las galaxias, digamos, es el que concentra el poder a través del rayo y sale directamente derivado. Ahora, cuando utilizamos esa máquina, el brazo completo sirve para proteger los reflejos, pero es importante usar gafas. Las gafas evitan que el láser en algún punto tenga un rebote contra mi retina y me pueda hacer un corte, ¿no? Cosa que, como les explicaba, las dos azules que tenemos aquí... La, el cristal de protección que tiene está protegiéndome los ojos, ¿de acuerdo? Me voy a acercar a esta que está un poco más detallada que era el dibujo que estábamos viendo allá, porque tiene mucho grabado. Lo que me interesa es que alcancen a ver justo la diferencia, ¿no? Primero voy a ir con la, con la cámara 1. Hola. Ah, me pregunta Helen, eh, Fran, ¿no tienen problema de sonido ni de ni de visualización? Ahora te, te contesto, Helen. Ok, pero ya está sonando bien todo. Perfecto, gracias. Bueno, les comento, Helen me pregunta de, de que ellos, si no tienen acceso a FabLab, lo que necesito que nos pongamos a buscar entre todos justamente es máquinas que tengan a su, a su disposición en el lugar en el que están. Entonces, eh, podemos ir googleando y localizando exactamente eh, la máquina que tengan ustedes cerca, que es una cortadora láser, que tenga una buena dimensión, para que podamos hacer ciertas prácticas. Si no, de todas maneras, lo que me interesa es que este viernes que tengamos la sesión práctica, ustedes hayan terminado su primer modelo y nos lo manden por internet para que, si todos no han terminado aquí, podamos cortar algunos de los casos específicos en nuestras máquinas y ustedes puedan ver el resultado y esta idea de interacción. ¿no? Eso es lo importante de las redes, ¿no? eh, que es lo justo como quiero que funcione el ejercicio. Si ustedes no están cerca de un FabLab, pero nos pueden enviar sus archivos perfectamente terminados y nosotros hacer la prueba en nuestras máquinas para ver qué funciona, es justamente el tipo de cosas que se hacen en general, ¿no? Es esta movilidad de la que hablamos todo el tiempo, en la que la red eh, me permite enviar archivos, intercambio de ideas, etcétera, para poder desarrollarlas directamente en, el, en cualquier máquina, ¿no? prácticamente en cualquier PowerPoint. entonces toda esa es mi intención ustedes puedan hacer eso Perdón, un poquito el humo aquí fuerte lo voy a cerrar no voy a Entonces, eh, en realidad la sesión de hoy acabó muy rápido porque Creí que íbamos a tener un poquito más de, de problemas técnicos a la hora de tener todo montado de este lado donde están las, las láser, pero para mi parecer todo está bastante bien, ¿no? Eh, les comento, eh, a partir de hoy les voy a estar enviando ya los correos, eh, presentándolos con los asesores, que los van a estar ayudando en las otras áreas, ¿no? Eh, para que no tengan ningún problema a la hora de, de seguir. ¿De acuerdo? Perdón, ¿eh? Como que me quedé sin sin mucho contenido ahorita precisamente por eso lo, lo único que sí les pido es que vayan trabajando en el modelo de Sketcher, eh, el que les di ¿no? el software que, que estuvimos ensayando un rato para que tengan por lo menos una sillita terminada que podamos que podamos imprimir en una láser o no, cortar, perdón De acuerdo. ¿Estaba? De acuerdo. Entonces la sesión de hoy en realidad era así. Eh, el viernes tendremos el modelo y sus prototipos con el ejemplo de la silla. Y con esto estamos, ¿no? Eh, les digo, perdón que fue una sesión corta, pero creo que fue bastante puntual, ¿no? Llegamos todos al grano y, y así lo íbamos haciendo. La siguiente clase veremos otro tipo de fabricación, trasladándola de dos dimensiones a tres, para que hagamos también un ejercicio sobre esa y ya podamos pasar a la impresión 3D, para que ya nos podamos enfocar específicamente a seguir trabajando en lo demás. ¿no? Sí, Helen, eh, Helen me pregunta de los archivos. Yo le estoy pidiendo los dos archivos de Sketcher y en el caso de los que tienen sus modelos prototipos, como Giselle, por ejemplo, o tú, Helen. Sería muy bueno que nos fueran enviando el feedback para poder trabajar ya los archivos de manera digital, ¿no? Viendo el modelo, ¿no? Bueno, si no quieren tocar algún otro, eh, los, puedo, los puedo dejar por hoy. Eh, espero que les haya entretenido un poco. Esto de las máquinas es bastante interesante, ¿no? Sobre todo cuando ya empiezan a entender de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿no? Y de qué manera podemos ir ensayando. También les enseñaré unos ejemplos de cosas cortadas en serie. ¿De acuerdo? Bueno, pues, les agradezco mucho. Eh, voy a cortar la transmisión en vivo. Por si me quieren preguntar...